Son cerca de las 6 y media, 6 y 40 de la mañana, muy muy temprano Tenemos turno para la RTO, dentro de un ratito vamos a prender la camioneta Roguemos que prenda la camioneta y controlar que esté todo bien antes de ir para allá Arrancó a la primera, eso es una muy pero muy buena señal Ahora me voy a ir hasta el galpón de la RTO Tengo unos nervios gente, un cagazo, un cagazo Ya estoy afuera del taller, son las 7 menos 10 de la mañana, soy el primero de la fila, estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que hacemos la RTO después de todos los cambios que le hicimos a la camioneta, la primera vez que venimos, hay un montón, un montón de cosas para reparar, las vamos a ver después en casa y ahora me voy a preparar un mate. Desafortunadamente no pasamos la RTO O sea... Sí, pero no Tenemos el condicional para andar Lo único que está mal Es la columna de dirección Que lleva unas tuercas O sea, algo que lo fija y está medio flojo Así que tenemos que ajustar eso Volver a ir y ya estaría todo No nos podemos quejar O por lo menos siento eso ahora Si bien confieso que realmente quería Pero deseaba muchísimo Venir con la oblea puesta Y con la RTO ya lista Después de todo este tiempo Es como que de todo, todo el trabajo que hicimos Que sea solamente eso Y que sea tan sencillo de es un montón, realmente es un montón Vamos a tratar de arreglar eso entre hoy y mañana Calculo para tratar de antes del fin de semana Ir a que ya nos peguen la olea Bueno, hoy es sábado, no, no es sábado, es viernes 8 de enero, vamos a ir al taller de Cristian, vamos a tratar de ajustar la caja de dirección ahí, es temprano todavía, si tenemos suerte capaz que ajustamos la caja y llegamos a ir a la RTO a ver si nos pegan la olea, así que cruzar los dedos. finalmente, ¿dónde estamos? En la costa del canal Beagle Con la chata con RTO Con los papeles al día Después de por tanto tiempo fin, Por fin, por ¿Qué se siente andar legalmente? Qué locura, qué locura eh, todo. Pensar que hace una semana estábamos que no sabíamos bien si íbamos a pasar la RTO, cómo era. Fuimos el miércoles, fue bastante leve, podíamos andar ya, eso fue un montón. Y hoy pudimos arreglar un poco lo que quedaba. Falta todavía solucionar el tema de la pérdida de aceite, pero fuimos. Y, y por un año ahora podemos por andar. Por un año podemos andar, así que estamos súper, súper, súper contentos. Es un montón todavía un montón. para digerir. Es As... el primer gran paso. Este es un verdadero gran paso. A partir de ahora, Seguramente van a empezar a ver videos con todo el proceso de camperización Que sabemos que les interesa un montón y que están hace un montón preguntando por eso Ya sabemos cuál va a ser el primer paso que vamos a hacer A ver si alguien lo adivina lo puede dejar abajo en los comentarios A ver qué creen que va a ser lo primero que vamos a construir en la chata Lo dejan ahí en la cajita de comentarios Si tienen sugerencias, el otro día nos llegaron un montón de mensajes con ideas y cosas Muchísimas, muchísimas gracias porque de todo por ahí choreamos un poquito Y vamos armando ahí nuestra propia van Rufina está ahí Súper chocha también de estar acá con la camioneta corriendo y disfrutando después de tanto tiempo. Nosotros arrancamos todo al revés. Mucha gente nos decía que bueno, que vamos primero el interior y después de afuera. Y nosotros decidimos hacer primero lo que es la mecánica, que nos costó un montón. Pero por fin la tenemos y tenemos la RTO. Y después hicimos lo que es la chapa y la pintura. Porque estaba en muy mal estado y no nos hallábamos. Y ahora sí viene lo más lindo que es el interior. Esto es el mejor regalo de navidad super pasado que podíamos tener y, de y el mejor comienzo del año esto significa un nuevo comienzo para nosotros y se viene con todo Y ahora a dónde vamos? Damos por finalizado el video que tanto nos hizo sufrir por la RTO, los nervios, la ansiedad Uy, qué mal que la pasamos. Muy mal hoy. la pasamos esos días No, no, la panza era una cosa así como Uy, qué Pero mal Pero valió la pena absolutamente todos los nervios sí. Y se sintió genial haber pasado y tener por fin la RTO Sí, sí, lo disfrutamos Todo. Así que los próximos videos se vendrán casi al 100% seguro con la chata sí. Se vienen remodelaciones, se vienen salidas muchas Se son, viene mucho cosas. contenido Muchas cosas Mucho contenido No queremos dejar de agradecer, de verdad mil gracias a todos los que nos escriben, a toda la gente que nos manda energía. Esto no es un logro solo de nosotros, creo que es un logro de todos y, y no hay que dejar de decirlo porque claro, es toda la gente que estuvo atrás para que esto hoy sea posible y estemos acá grabando este video y, y disfrutando finalmente de tener la RTO y la posibilidad de salir a manejar. Recuerden que suscribiéndose, comentando, poniendo me gusta, compartiendo el video, siguiéndonos en nuestras redes sociales todo eso nos ayuda un montón. También dejamos acá abajo en la descripción del video un link que dice un cafecito. Ahí pueden hacer donaciones si quieren para este sueño de aventura de sí. 50 pesos, un cafecito, 50 pesos, dos un 100. Mucha gente nos preguntó cómo podía por ahí colaborar con el sueño, cosas así. Todavía no estamos muy duchos con el PayPal y todo eso. Tenemos una que se llama un cafecito, como dijo Sofi. Nosotros le decimos un litro de gasoil, aunque el gasoil hoy está como 58 pesos. Acá o también en puede ser un aporte para una maderita para el piso. Un par para... De Tornillitos ¿Eh? Sí, todo suma, todo super suma Así que como dijo Sofía, en la descripción del video está el link Y cualquier duda que tengan respecto a eso Nos consultan Lo puede usar cualquiera, está buenísimo Si lo necesitan para proyectos personales o cosas de crowdfunding Y eso creo que sería todo por hoy Nos vemos en el próximo video